Recuerdo aquí, me sorprende que estoy acá. A mí las cosas como antes ya no son. Tú no reconocerías más que soy yo. No es que me conocieras antes. Bienvenido. Al primera vez amigos y amigas en través de ellos para hablarles de su historia, x de hoy en esta noche en esta noche, me da cierta parte miedo porque les traigo el creepypasta de la historia de Ember Klein y me costó mucho trabajo buscar y encontrar este creepypasta, les soy soy muy honesto no sé si en verdad, sea el verdadero creepypasta que escribió el creador de este personaje, o fue hecho por algún fan la verdad, me costó mucho trabajo encontrarlo y sobre todo, estar transcribiendo traduciendo por así decirlo, y espero que les guste pongan en los comentarios si eso no es el verdadero o si es que salió y yo estoy haciendo otra cosa para corregirlo no espero que les guste, les va a encantar eso sí se los aseguro y en una sorpresa muy buena espero que les agrade y nos andamos viendo. Estaba recostada sobre su habitación como cualquier adolescente normal, no se quejaba nada de su vida, era plenamente feliz, tenía un novio perfecto, amigos perfectos, era una buena estudiante y todos la querían. Llevaba el cabello suelto, siempre castaño que se reflejaba algo dorado bajo el sol, sus ojos de color verdoso y una sonrisa que llevaba frenillos. Para sus padres era la hija perfecta, la estudiante perfecta, la chica perfecta y más para él no llegaba a ser la novia perfecta, hija aún no quiere ir a cenar, preguntó su madre al subir a su habitación, no mamá él vendrá por, mí. me prometió que iríamos a cenar, dijo la joven adolescente con una sonrisa en el rostro, una sonrisa de amor de ilusión, y es que él había sido su primer amor, en ver siempre había sido una chica dulce era buena con todos, pero aquel día la transformó en una persona sin corazón, ¿qué pasa? se preguntó a sí misma, cuando revisó el reloj, eran ya las 8 y él no venía, se podrá apreciar a la castaña tendida sobre su cama con un hermoso vestido blanco, lista para ver a su amado, nuevamente miró el reloj, y entonces eran las 11, es demasiado tarde dijo su madre, al subir de nuevo a su habitación, para rogarle a su hija que dejará de esperar a ese muchacho, no mamá no es tarde, dijo negándose mientras su madre hizo un gesto de molestia y se retiró, por fin tiene que venir yo y estoy seguro confío en él, dijo. Sonriendo para sus centros Las ilusiones de la chica quedaron rotas Cuando el reloj marcó las 12 Y dándose por vencida se cambió a pijamas Y con una lágrima bajo la almohada Se quedó observando la luna Hasta que ésta desapareciera Para dar paso al día Este marcaría lo inimaginable para él Pero no tenía noticias de él Y seguro no las tendría en mucho tiempo Esta siempre preguntó su padre Al servirse el desayuno Si sí, seguro estoy perfecta Fue una mala mentira Pues tenía la cara llena de maquillaje, corrido y los ojos hinchados de tanto, llorar y sin mencionar las ojeras que traía, por no haber dormido toda la noche, sus padres no le dieron la mayor importancia, simples problemas de adolescentes, por eso creían ellos, Ember comenzó a pasar todos los días encerrada en su cuarto escuchando una que otra canción, esperando a que él le diera alguna señal y la noche cayó rápidamente y la decepción creció más cuando pasaron dos semanas, y las dos semanas más largas de la vida, de Enver la en semanas de dolor de espera y de lágrimas saldré a caminar creo que tomar algo de aire me podría hacer bien aviso a sus padres y se dirigió al parque a tomar algo de aire mientras tomaba una libreta de apuntes y un lápiz pues le encanta la poesía y estar allí podría ser una fuente de inspiración para algún poema un relámpago de momento lo que vio a continuación no lo pudo describir podría ser cierto él estaba siguiendo su vida sin ella y así es y de la peor manera sintió un nudo en su corazón era como si todo su mundo se desvaneciera al ver los labios de su novio posados en los de otra chica a la que solo denominó la chica de los ojos azules quería ir allí mismo y golpearlo en la cara pero el dolor se lo impedía regresó a su casa mamá y papá no estaban y subió a su habitación y se miró al espejo recordarás mi nombre dijo con cierta furia era como si una extraña fuerza dentro de ella comenzara a brotar era algo casi fantasmagórico y entonces cambió en ver que todos conocían que arrepentir sentirás y nunca olvidarás quienes en ver, agarro las tijeras del armario, solo para cortar con furia mechón a mechón de cabello de su cola de caballo, tomo una camiseta negra y la corto para dejar ver el ombligo así también se puso un pantalón y una correa de hebilla ancha, versos de la canción que... Reflejaba su historia y ni tu ha sido acepten verte a Window de darle al espalito y, uu, y de su tu a que silvícola ahora todos recordarán quienes en Bermud Klein dijo con una sonrisa casi macabro y compró una guitarra eléctrica y tinte para el cabello al llegar a casa. Tiñó su hermoso cabello castaño, en uno azul eléctrico y de la misma manera, pintó algunas flamas en su guitarra, porque sentía fuego en su interior, su corazón ardía en llamas, y su sentido de la venganza también. Y entonces surgió lo que sería el segundo verso, y yo, life we my, my life a gamenius a notebook, my, you will remember my name, se dedicó dos semanas a terminar aquella canción, a la que le puso toda la furia y la detección que podría tener una vez terminada se la escribió. Habrá en una carta y siempre resaltando Sabrás ¿Quién soy yo en ver? You will remember y en ante ante and Remind Si o vender entender y will remember You break your art. Abandoned You don't know Paredes Amale 35 Es defender Remind John Terry Will remember y remember ante Remind Es sobre Sobran entender y will remember My name. Y después de todo en em perseguía enamorada En el fondo Y más nunca supo nada sobre él Aunque hubiera querido Y cansada por todo el dolor Un día Dejó de vivir Y en verdad Y ha muerto convertida en fantasma, un día despertó en la zona fantasma como una estrella pop, entonces sabía lo que tendría que hacer dedicar su eternidad a encantar a las personas para que todos la clan odiando a los hombres, por lo que le habían hecho cuando leí esto me encantó, no sé si sea la historia verdadera o sea una historia creada por los fans pero bueno me gustó demasiado. Bueno amigos y amigas, antes de terminar este video quería decirte, eso fue un poco romántico, creí paste y eso, no te preocupes de este mismo, la matemática, pero será un alternador de estos videos. Hice este video para que no sea un abandonado para ver muchos videos de esta semana de mes de agosto, 10% de mejorar la calidad de edición audios y sonidos, imagen de exclusiva música ambiental. Y bien chicos, espero que te haya gustado y que te parecieron estas historias. Déjale...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 Nada ya decirte adiós.